Obrigado. Bien, yo creo que ya están todos los hombres Licenciada Lili, si gusta, podemos iniciar. Gracias, eh, licenciada Clarita. Voy a solicitar a todos los presentes eh, previo a, a este evento organizado por la Atención de Abogadas y Notarios, que apaguen sus respectivos micrófonos para no tener incidencia en el desarrollo del programa que el día de hoy tenemos preparado. La cámara la pueden dejar encendida, sí. Si solamente les sugiero micrófonos ya en el momento que cada uno tenga que intervenir, pues podrá encender su micrófono para tener una mejor percepción de lo que suceda en el desarrollo de esta actividad. Distinguidos señores homenajeados, distinguidos importantes, abogados invitados a esta actividad, invitados especiales, sean ustedes bienvenidos a esta actividad que se realiza en el marco de la conmemoración del Día del Abogado. La Asociación de Quesatecta de Quetzaltenango no quería quedarse atrás y también... Era la intención de la Junta Directiva celebrar a los abogados que en esta oportunidad cumplen 25 años de ejercicio profesional. Y no lo podían hacer más que con eh, tener la oportunidad en esta ocasión de escuchar la disertación que el doctor Cordón en esta oportunidad nos va a brindar. Para dar inicio a esta actividad, tenemos la oración inicial como en toda actividad, considero que es importante que todos nosotros nos pongamos nuestros actos en manos de nuestro Señor. Es el momento entonces en que dejo la oportunidad a la licenciada Dina Pérez Rodríguez, quien tiene a su cargo la oración inicial. Dinita tiene apagado su teléfono. Su... Licenciada Dinita, a favor de encender su micrófono. Perdón. Muy buenas tardes a todos. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Muy bien, muchas a sí. todos. Y en esta oportunidad les voy a pedir, con todo respeto, que dirigiéndonos todos a un mismo Dios y Creador nuestro, Inclinemos nuestra cabeza y nos pongamos en comunidad, en oración hacia Él. Sabemos que donde dos o más están presentes pidiéndole al Señor, y está Él, y no podemos dudar que en esta oportunidad Él estará presente escuchándonos y haciendo hasta lo imposible para que todo salga bien y que. Manera llegue a nuestro corazón lo que aquí se haga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Padre bueno y misericordioso, Señor, que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por todo lo que siempre haces por nosotros, porque a cada instante estás siempre protegiéndonos, proveyéndonos de todo peligro y sobre todo, Perdonando nuestras faltas con tu infinita misericordia. Hoy, Señor, estamos colaborando, celebrando, mejor dicho, el día del abogado y notario. Señor, que tú, cuando nos creaste, nos diste a todos ciertos talentos para que en algún momento te podamos entregar cuenta de lo que hiciste con, de lo que hicimos con ellos. Hoy estamos ejerciendo ese talento que nos diste como abogados y notarios todos pedimos señor que ante esta responsabilidad tan grande nos ayude señor para poder en primer lugar cumplir tus mandatos es al poder cumplir a cabalidad los mandatos que el hombre ha hecho Pero en esta circunstancia señor poder saber manejar interpretar y aplicar la ley desde la perspectiva en que Tú nos has puesto. Sabemos, Señor, lo difícil que se hace en estos momentos conseguir justicia, pero te pedimos humildemente sabiduría, fortaleza, valentía, Señor, para poder luchar por ese tan grande que Tú nos has dejado. Ayúdanos, Señor, a seguir siempre, siempre estudiando, preparándonos y capacitándonos que el derecho tan cambiante hoy vamos a recibir señor una capacidad una capacitación más que proviene del doctor cordón Ilumínalo señor también para que todos los conceptos y enseñanzas que hoy nos deje puedan hacer media la profesión te ponemos en manos señor a todos los abogados que ya no están con nosotros los que han partido a tu presencia, especialmente nuestras compañeras Berta Soberanis y Gladys Martínez, que gozan ya de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a que con él colaboremos para que su alma se encuentre lo más pronto posible con tu presencia. En tus manos ponemos a nuestro pueblo de Guatemala y al gremio de abogados y notarios. Voy a pedir para finalizar un minuto de silencio en honor a todas las personas que han partido ya en presencia del Señor, que han pertenecido a nuestro gremio, especialmente por las dos colegas que te he mencionado. Muchas gracias y empezamos en este momento. Muchas gracias. Concluimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Su micrófono por favor. Gracias. La justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno en su derecho. Las palabras de bienvenida están a cargo de la presidenta de la Asociación Quetzalteca de Abogadas y Notarias de Quetzaltenango, Piedra Elzanibia Castillo. Muchas gracias. Las integrantes de la Junta Directiva la Asociación de Abogadas y Notarios de Quetzaltenango, Por mi medio, saluda con mucho respeto al honorable doctor Julio César Cordón Aguilar. No sé si ya se encuentra presente también el respetable abogado Alejandro López, si no, pues supongo que se incorporará posteriormente. Ellos tendrán una intervención en este acto. Asimismo, a las los estimados abogados y así como las demás personas que gentilmente nos acompañan y nos honran con su presencia aquí al brindarle brindarles la más bienvenida les agradecemos haber atendido nuestra invitación a este especial acto que tiene por objeto extender un reconocimiento público a los profesionales que voy a, que voy a mencionar, a la doctora Brenda Deri Muñoz Sánchez, a los abogados Julio César Rojas Castillo, Oscar Armería Azurdia, Rómulo de Jesús Gonjo, y Rudy Giovanni Ríos Quiroa, por la función social que han venido realizando desde el día que fueron juramentados como abogados y notarios ante las autoridades respectivas, cumpliendo este año, precisamente, 25 años de ejercicio profesional, desempeñándose cada uno en distintos ámbitos, como abogados litigantes, como notarios, cargos en entidades públicas y o privadas, como amigables componedores de conflictos o controversias, términos particulares como docentes etc. esto dada las distintas áreas del derecho y las áreas sociales en que puede desempeñarse en nuestro país las y los abogados y notarios no cabe duda que cada uno de ustedes ha enfrentado diversos desafíos superado las barreras y librado batallas durante el ejercicio de su profesión. Pero estoy segura que también todo esto ha sido gratificante todo en la construcción del Estado de Derecho y promoviendo el logro y la convivencia pacífica. Así que este acto, aunque muy sencillo, ha sido pensado y preparado para ustedes, respetables profesionales con el reconocimiento de nuestra asociación en nombre de la cual espantizo nuestras congratulaciones así como nuestro agradecimiento por estos 25 años. Les a seguir adelante con los mejores augurios a ustedes y sus respectivas familias. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Esa lectura, el... no la forma de la ley, la que mantiene viva la justicia. A continuación tendremos la lectura de la hoja de vida a cargo de la licenciada Jenny Santizo, me refiero a la hoja de vida del doctor Cordón, quien disertará en esta tarde. Licenciada Jenny. Sí, sí, es que está, está abriendo mi micrófono. Muy buena tarde, invitados especiales, colegas de la academia, colegas de, de la directiva y abogadas en general, abogados en general. Doctor Julio Cordón, bienvenido. Como usted es bienvenido a Chela, las veces que lo hemos tenido aquí ha sido de gran, gran honor tenerlo entre nosotros. A mí también es... Un placer enorme y un gusto leer la hoja de vida que obviamente la voy a resumir, me tardaría tres horas. Eh, Luisa cordón Aguilar es un ciudadano guatemalteco que nació en la ciudad de Guatemala en 1970. es un esposo y padre, abogado con trayectoria en el sistema de justicia de Guatemala. Él es abogado egresado de la Universidad Rafael Andívar, 2005, con un laude, como mención honorífica. De graduación. Es máster universitario en corrupción y estado de derecho, programa de posgrado estado de derecho y buen gobierno, Universidad de Salamanca en el 2008 y doctor en derecho, Universidad de Salamanca en el 2011. También sobresaliente con el grado con lauden y premios de doctorado. Tiene varias especializaciones en crimen de organización, corrupción, terrorismo, también Universidad de Salamanca. Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución de la Universidad de Castilla y Mancha, España, en el 2015. Tiene también cercación eh, en juicio oral y litigio penal, entre otros. En su ejercicio profesional y laboral destaca eh, haber sido asistente jurídico y letrado de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, letrado de la Corte de constitucional de Guatemala. También ahí fungió como director ejecutivo del Instituto de Justicia Constitucional. Fue secretario de Política Criminal del Ministerio del 2018 al 2020 y abogado por oposición en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es donde se encuentra. También eh, cabe mencionar que fue consultor del Ministerio Público 2016-2018. Tiene una vasta experiencia docente y académica en licenciatura, en maestrías, doctorados en diversas materias como derecho constitucional, derecho humano, derecho penal, derecho procesal penal, jurisprudencia nacional, etcétera, etcétera. Tiene varias publicaciones que como por el tiempo, para no aburrir a algunas personas, mm, mm, eh, omito que mencionarlas, pero para mí es un honor... Y un placer tener entre nosotros al doctor Kul Bienvenido sea, doctor. Gracias. Buenas noches. Quiero que me escuchen bien. Sí. Sí, sí, sí Es que tuve un problema de conexión hace un momento. Bueno, pues primero, eh, eh, saludar a todas y todos y agradecer el honor. Me honra mucho con esta invitación. Sobre todo, eh, aparte de ser la asociación que saltenan, yo le tengo un gran cariño, es la verdad, no solo a, a ustedes, sino a saltenan, ¿verdad? Que esa ciudad tan bella, y aunque estoy muy lejos en esta oportunidad, siempre añoro, añoro el calor de su gente, el frío de sus calles, ¿sí? Y, y, y, y pues la belleza de su arquitectura, y sobre todo la capacidad, la cultura de, de ustedes, ¿verdad? Eh, felicitar muy efusivamente a los homenajeados realmente de años de ejercicio, eh, pues se dice fácil, pero, eh, la realidad que solo ustedes sabrán cada uno, la lucha diaria del estudio, del, sobre todo en una profesión a veces muy desvalorada, diría yo, lamentablemente, aunque nosotros y nosotros ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el valor que tiene el ser y llamarse abogado? notario? Yo, en estos pocos minutos de mi intervención, además de saludarles, de agradecerles el honor y de eh, rendir ese homenaje a, a las profesionales y los profesionales a, que cumplen estos compromisos, quiero eh, recordar, pues, en, pocas, en pocos minutos, en pocas palabras, este decálogo. ¿verdad?, del gran Eduardo, procesalista, pero más que procesalista, de ese gran jurista, ¿verdad?, que nos dejó, aparte de sus libros, de sus obras, de, nos, de sus conceptos, puramente de derecho, ese decálogo con diez mandamientos que siguen siendo tan actuales y que siguen siendo tan necesarios cada vez más, ¿verdad? Los menciono muy someramente para luego, en lo que yo pueda, intentar eh, incidir en unos pocos de estos, ¿verdad?, recordemos que eh, Cotur nos decía que tenemos que estudiar, tenemos que pensar, tenemos que trabajar, que luchar, tenemos que ser leales, tenemos que tolerar, que ser pacientes, tenemos que ser también hombres y mujeres de fe, tenemos que tener la capacidad también de olvidar nuestras victorias y nuestras derrotas, y por último, amar nuestra profesión. De estos llamamientos, yo humildemente me quiero referir a tres quiero recibir al primero a estudiar a tener fe y eh, a, leer, a la ley en cuanto al primero estudiar yo creo que eh, cada vez más y hoy en día más que evidente la necesidad que tiene nuestra el mundo entero pero hablemos de guatemala de nuestra sociedad de profesionales del derecho actualizados de profesionales del derecho que conozcan, que comprendan, que entiendan y que sepan cómo afrontar las vicisitudes a las que nos enfrentamos. Y yo no hablo acá de títulos académicos, si es así, que mejor simplemente de mantenernos al día, que es lo que refería, nos eh, eh, decía, que abogado que no estudia es cada día menos abogado. ¿verdad? Se trata de repensar, de reflexionar nuestros conceptos básicos, pero también de mantenernos actualizados. Hoy en día, eh, las asistimos a una realidad jurídica que no es de 5 a 10, no digamos de 20 años, en donde tenemos un conjunto normativo guatemalteco y una jurisprudencia guatemalteca que la complementa. Y un conjunto normativo internacional del que Guatemala es parte ...que también nos exige mantenernos al día y mantener estudiar eh, creo que ustedes mejor que yo lo saben por los años de que vivir, afrontamos una Guatemala polarizada es realmente eh, eh, asusta creo yo ver cómo nuestra patria, nuestra sociedad se encuentra eh, es, sumergida en un conflicto yo no sé si ideológico, político, pero en una situación realmente catastrófica. Les consulto si, si me siguen ahí. Sí, doctor. Lo escuchamos. Sí, doctor. Aquí estamos. Sí. Lo escuchamos, doctor. Sí, sí, sí, lo escuchamos. Eh, sí, la No sé si eh, me escucharon lo que mencionaba sobre, sobre lealtad. Bueno, sí, muchas gracias. Pues les decía, ¿verdad? Eh, yo no, no tengo esos 25 años de graduación aún, aunque sí así en el contexto del conflicto armado, ya el uso de la razón la tuve fuera del de conflicto. Y no podría decir si la polarización que vive Guatemala se asemeja o no a la del conflicto. Sin embargo, fuera de eso y de, de temas comerciales o políticos, eh, vemos una sociedad muy polarizada donde lo que no hay es tolerancia, lastimosamente, ¿verdad? Vemos eh, un, una pluralidad de opiniones que es base de una sociedad democrática, que es base de un Estado de Derecho, pero que lastimosamente... Y otros, que como les digo, yo no creo que esto sea cuestión ideológica, otros intereses muy ajenos a los intereses de la democracia, del derecho y de la pero donde continuamente vemos una cantidad de conflictos que no sé si, si en el pasado o si siempre ha sido Guatemala eh, sumergida en ese tipo de población. Pero creo que nosotros, como abogados, como abogadas, tenemos una función trascendental. ¿Verdad? Alguien ha dicho que el abogado es asociado de, de la sociedad y muy recientemente también el Papa Francisco mencionó que los abogados tenemos una misión muy importante en una sociedad. Yo creo que en la Guatemala de hoy, y, y, y aquí tomo las palabras de la señora, de la honorable junta directiva, cuando refería a cómo los abogados desde de, de cualquier esfera del ejercicio profesional, sea la academia, sea el litigio privado, la función jurisdiccional, la función fiscal, la función como asesoría, la función docente, de investigación, la administración pública, cual tenemos una función trascendental que debemos ejercer con lealtad. Con lealtad al derecho, con lealtad a la justicia, pero también con convicciones. Sí, con lealtad a los principios. Y que uno de esos es precisamente la tolerancia. El lograr comprender que aún las ideas del otro, mi función es respetar y defender también el derecho que todos tenemos, el ajeno y yo, a opinar, a expresarnos y también a luchar por sus propias convicciones. Y tener fe, ¿verdad? Yo agradezco la oración de la licenciada Pérez, ¿verdad? Y yo apago porque siempre pienso que los momentos de oración son momentos muy privados, momentos muy importantes. Yo eh, realmente felicito a la Junta Directiva de la Sociedad. Asociación por comenzar así, porque algo que también creo que sea ¿verdad? La fe, la fe eh, eh, que debemos, ¿verdad? Tengamos la creencia que tengamos. La licenciada Pérez comenzó eh, como eh, eh, la necesidad de que nos dirijamos a un solo Dios, el credo que tengamos, o incluso quienes no creen, pero tener fe, tener fe en un mejor futuro, tener fe en una fuerza superior que es la que, o no, yo soy de la idea que hay un plan perfecto de, la, de Dios y en el que lo que nos toca es creer, luchar, seguir y caminar. ¿verdad? Y como abogados, tener fe creo que es importante. No significa esto no luchar, no significa no esforzarnos, no significa no estudiar, no significa no comprometernos con nuestros reales, con nuestras convicciones pero sí significa el entender que la lucha se hace dentro, dentro de lo que cada quien conoce y logra, dentro de lo que cada quien le toca y le corresponde hacer ser profesional desde su esfera académica y hacerlo con fe, con pasión, con vocación, con decisión, ¿verdad? A los, a los homenajeados, mis sinceras felicitaciones, tengo el gusto de conocer de, desde hace mucho tiempo a la doctora Muñoz, ¿verdad? Y a, a los otros homenajes. También he tenido oportunidad de saludarlos cuando he visitado Quetzaltenango. Y realmente les deseo otros 25, otros 50, otros 75 años, si es posible, de ejercicio profesional éxito, ¿verdad? Con estudio, con valentía, con tolerancia, con fe. Tenemos mucho que aprender de profesionales que han logrado mantenerse activos cinco o 30 años después, ¿verdad? Y de cómo logra día a día continuarse siendo actuales, continuar luchando por el derecho y, sobre todo, pues también asociaciones como esta, ¿verdad? Que, que eh, no solo por esta actividad muy encomiable, sino por toda la, la, la, la labor que tiene para eh, ser capacitando a los profesionales pero también seguir promulgando los principios del derecho, ¿verdad? Seguir promulgando día a día la visión de la justicia, la visión de la justicia, la visión del honor, valorar un poco más esta nuestra profesión, como decía al inicio, a veces parece desvalorizada, pero somos nosotros los únicos responsables y los únicos eh, eh, a los que nos corresponde a dar a la abogacía y al notariado el lugar que le corresponde. A mí no me queda más que agradecer sinceramente la oportunidad, uno, un privilegio, y lo bueno que nos da esta estas situaciones es poder comunicarnos virtualmente, y aunque parezca es me... sin embargo, eh, lamento mucho no poder estar en Quetzaltenango, y, y no poder, no sé si me escuchan ahí, ¿sí se escuchan? Sí, doctor, se les pido Doctor, escuchamos bien? yo soy el que el que tengo de, de, de, de conexión eh, me como decía mi, mi único pesar es que no poder en Saltenango y poder extendernos un, un abrazo pero ya habrá tiempo de eso verdad al doctor Abriendo al doctor Echeverría y a los de menos, eh, mi abrazo sincero virtual mi felicitación mi enhorabuena y si me lo permite, también mi bendición para que los años que han pasado y los muchos que quedan por venir de vida de, de profesión sean de éxito, sean de porvenir para ustedes, para sus familias, para sus eh, eh, también sus universidades, porque yo creo que, cree que con cada opinión, con cada que damos, seguimos rindiendo con honor a nuestro y a nuestra universidad, por supuesto a Quetzaltenango y a Guatemala, ¿verdad? Que Dios los bendiga. A ustedes también de la asociación. Mi enhorabuena y gracias de la oportunidad de privilegio. Muchas gracias. Un aplauso virtual desde, desde la ciudad de Quetzalcanalgo hacia usted por esa, esa plática motivacional que el día de hoy hemos echado de su persona. Tenemos un reconocimiento para usted, doctor. Está a cargo de la licenciada Álida Ninet García Matías, quien hará entrega del mismo. Muy buenas de doctor cordón, doctor Julio Cordón Aguilar, de parte de la Asociación de Abogadas y, y Notarias de Quetzaltenango. Queremos eh, brindarle un agradecimiento primero. Eh, a, de hoy, eh, Gracias porque sabemos que usted es una persona muy ocupada conciso para estar haciendo esta para nuestros queridos colegas que están cumpliendo 25 años de ejercicio nacional. Eh, el siguiente reconocimiento, dice la Asociación de Abogadas dos la Asociación de Abogadas de la Asociación de diploma de reconocimiento de su pues, excelente disertación eh, dirigida a abogado, abogadas y estudiantes de derecho a los 28 días del mes de septiembre del 2005 asignada la firma de, de la licenciada y Díaz castillo quien es nuestra presidenta de la asociación y y por la licenciada Claudia Lorena Chihuil Barrios, que es la secretaria de la asociación. Queremos agradecerle y le haremos llegar dicho reconocimiento, eh, doctor, eh, muchas gracias, Dios le bendiga y le recompense grandemente. Muchas gracias, soy yo el honrado, agradezco la invitación y en lo que les pueda servir siempre estoy a las órdenes que Dios les bendiga, muchas gracias muchas gracias no hay mejor forma de ejercer la imaginación que estudiar la ley ningún poeta ha interpretado la naturaleza tan libremente como lo sabe. es el momento entonces de entrar al punto medular de esta actividad como lo es el reconocer que durante 25 años han ejercido esta noble profesión. Las palabras especiales para los colegas que cumplen 25 años, cargo de la licenciada Claudia Lorena Chihuil-Barros. Muchas gracias, muy buenas tardes, queridos colegas homenajeados. Doctor Julio Cordón, señoras integrantes de la Junta, estimadas colegas y asociadas, Licenciada Turi Jacobs, presidenta de la Asociación de Abogados y Notarios de Quetzaltenango, es para mí un verdadero, unas breves palabras en conmemoración al Día del Abogado. Pero ya a nuestros homenajeados que cumplen 25 años de ejercicio profesional. Decir 25 años se escucha fácil, pero han sido 5 años de lucha constante, de retos, obstáculos, de sinsabores. Pero con todo y eso, señores y señoras, es lo que hace hermosa la vida y esta noble profesión. Felicito en nombre de la Asociación Quetzalteca de Abogadas y Notarias su cumplimiento de las leyes porque con ello en muchas ocasiones protegen al inocente, reivindican y hacen valerse. Estoy convencida de que existen abogados probos y honrados que enaltecen la profesión, más un abogado que demuestra lealtad hacia quienes las necesitan, los defienden y buscan la tan anhelada justicia. Que nuestra vocación queridos colegas y futuros profesionales del derecho que nos acompañan y nos honran con su presencia, sea la luz para los seres más vulnerables que la justicia y verdad. Un verdadero honor reconocer su labor. Dios los bendiga. Bien, es el momento entonces de empezar a entregar los reconocimientos a los profesionales que cumplen 25 años de ejercicio profesional. Iniciamos con la licenciada Brenda Derimus, y es la licenciada Dina Pérez Rodríguez quien hace la entrega. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Compañeros, abogados y notarias, abogadas y notarias, es para los abogadas y notarias de Quetzaltenango, un gran honor hacerle entrega a la doctora Brenda Dery Muñoz este diploma que acredita sus 25 años de labores en su profesión. Es una abogada competente, muy competente, valiente y sobre todo muy proba que ha hecho de su profesión lo ha ganado realmente a pulso. Es un verdadero honor y un ejemplo a seguir mis felicitaciones doctora brenda deri y es usted un ejemplo para todos los abogados y esas también son extensivas a su familia muchas gracias el nombre hay que leerlo o solo Sí, por favor si me lo pueden poner, por favor, para leerlo. Mientras lo colocan, suplico a todos los participantes, apaguemos nuestros micrófonos para que no se escuche interferencia en toda la participación de los de las abogadas y abogados que están interviniendo. El diploma dice así, la Asociación Quetzalteca de Abogadas y Notarias Periodo 2020-2022 otorga el presente diploma de reconocimiento a la abogada Brenda Deri Muñoz Sánchez por su destacada trayectoria profesional durante 25 años, dado en la ciudad de Quetzaltenango a los 28 días del mes de septiembre de 2020. Aparecen firmas y sello de nuestra presidenta de la asociación y secretaria respectiva Gracias, el diploma se lo haremos llegar a la licenciada Brenda Deri en el momento uno. es el momento licenciada para que usted se dirija a la audiencia Muchísimas gracias eh, Gracias a todos Decirle, como se ha dicho, 25 años es seguramente muy fácil, pero en realidad es una parte de la vida, de la experiencia, y ese es un sueño que uno considera realizado. Si, si tomamos en cuenta que desde los primeros años de, de nuestra vida siempre damos una meta de qué queremos ser y a dónde queremos llegar. Todo lo que se le, he podido hacer durante estos 25 años de servicio profesional para mi país, para mi familia, eh, siempre ha tenido un punto de partida que es, seguramente, todos ustedes, la bendición y, y el acompañamiento de Dios en, en, cada, en cada paso que doy y que siempre voy a dar. Quiero decirles, eh, están en, en, la, en el auditorio mis padres. Eh, a ellos seguramente el mayor de mis agradecimientos, a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, por, eh, por la comprensión, porque seguramente ser eh, esposo, hijo de, de una abogada que está tan comprometida como es en mi caso, no ha de ser fácil. Quiero agradecer también a mis amigas eh, de, de la Asociación de, de Abogadas. Um, aquel sueño que, que una tarde nos reunimos con la licenciada Cita, eh, con doña Zuli para formar la Asociación de Abogadas y Notarias, pues muchos años después estamos eh, todavía vigentes y, y ustedes han continuado este trabajo tan hermoso de darle a la mujer que salteca, es eh, que está dentro del ámbito de la justicia, pues mayor a sus acciones y a sus actividades. Les soy muy sincera, estoy muy conmovida por el, por este agasajo, yo así lo considero, porque la mayoría de, de ustedes que están acá son testigas y, y testigos de, de todo el trabajo que se ha hecho en este tiempo. Eh, abrazo con especial afecto y cariño al licenciado Oscar Armando Echeverría, a Rómulo, porque somos egresados de la misma Casa de Estudios de la Universidad Rafael Andívar, como decía el doctor Julio Cordón, en su momento, en aquella época, somos ochenteros, como el lobo, ¿verdad? El lobo bailarín, somos ochenteros, pues nosotros eh, ingresamos a la universidad en momentos un poco complicados, sin duda alguna. Y algunos pudieron terminar toda la carrera y a otros pues eh, se nos hizo un poco más complicado, pero en los planes de Dios siempre hay algo perfecto, siempre hay eh, perfección. Eh, agradecerles nuevamente, eh, estar siempre a la orden de, de, la, de todo lo que se hace para bien de nuestro país, para bien de nuestra comunidad, seguramente algo que siempre voy a hacer eh, para Dios será siempre el honor y la gloria, para ustedes mi cariño, mi eterno agradecimiento y este reconocimiento que el día de hoy pues ustedes me dan, eh, ocupa desde, desde este momento un lugar muy especial. Les abrazo a todos con cariño, a los festejados de sus 25 años, a mi amigo licenciado Julito eh, Rojas, a todos, y cada uno de ustedes, eh, muchísimas gracias y un fuerte abrazo para cada uno. Eh, primero Dios, eh, estaremos celebrando eh, como Dios manda esta, estas actividades del Colegio de Abogados. Será este el único que vamos a perder de una buena, de un buen abrazo pero seguramente que lo vamos a hacer más adelante. Como nos decía el doctor Julio, no debemos perderla, al contrario, debemos de luchar y de, de, y de estar más eh, unidos para que pronto podamos eh, salir de este problema eh, de emergencias a que el mundo está viviendo. Que Dios nos bendiga y en, en mi corazón y en mis oraciones para nuestras amigas, nuestras compañeras que se han adelantado, para todas y cada una de las familias de Velo, que está pasando momentos difíciles. En estos momentos, tanto por la salud o por el problema económico que genera la pandemia. Que Dios esté con cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias, licenciada. Es el momento de entregar el reconocimiento correspondiente. El licenciado Rómulo de Jesús González Gramajo y es la licenciada Marisol Chávez Ángel la que lo entrega. Licenciada Marisol, sí. Muchas gracias, buenas noches a todos, de verdad es un alto honor poder compartir con tantas personalidades en esta oportunidad y sobre todo pues celebrar estos 25 años, licenciado Rómulo, ha sido usted un ejemplo, creo que 25 años se dicen fácil, pero el trabajo que se ha desarrollado y en su caso ese arduo trabajo de esta acción hermosa que hemos elegido, y que hoy estamos celebrando de una manera diferente, pero que de igual manera lleva todo el cariño de la Asociación de Abogadas en Catenango. Sírvase usted recibir este reconocimiento de su esfuerzo, de su profesionalismo, de 25 años en esta bendita carrera de abogado y notario. Muchas felicidades para usted y de parte de, de toda la asociación, de la Junta Directiva, de cada una de las personas que... que con... Formamos este hermoso grupo de profesionales, pues queremos felicitarle a usted y de igual manera a todos los día de hoy son celebrados. Muchas felicidades, licenciado Roberto. Muchas gracias, licenciada Marisol. En donde vivo, pues se, se fue la energía eléctrica, por eso estamos en sombras y penumbras. Agradezco en primer lugar a Dios Trinuyuno por la oportunidad que nos da a todos vivir y compartir e interactuar en la búsqueda del bien común. Agradezco de una manera especialísima a la Asociación de Abogadas y Notarias de Quetzaltenango por este homenaje que se nos ha hecho a los que cumplimos 25 años de ejercicio profesional como abogados y notarios. También hago esta felicitación a mis colegas eh, Brenda Deri Muñoz Sánchez de Molina, eh, a Rudy. Giovanni Ríos Quiroa, Oscar Armando Echeverría Azurdi, a Julio César Rojas Castillo, y, y si me olvidé de alguno, disculpas, eh, eh, porque no tengo ahorita el listado de los demás colegas, y entonces sigamos luchando por la búsqueda del bien común, y muchas gracias de nuevo a la Asociación de Abogadas y Notarias de Quetzaltenango por este por 25 años de. Ejercicio profesional como abogado y notario. Gracias, licenciado, y felicitaciones. Gracias. Al licenciado Rudy Giovanni Ríos Quiroga le entrega la licenciada Brenda Lisbeth Maldonado. Gracias, muy buenas noches. Es un gusto el poder compartir con ustedes este acto tan solemne que, a pesar que es frente a la de una computadora, o en la pantalla de un teléfono celular, no deja de tener una solemnidad y una satisfacción para nosotras, como personas que integramos la Asociación Quetzalteca de Abogadas y Notarias, el poder y decirles que son un ejemplo a seguir. Y creo que ustedes, en su larga carrera ya de 25 años, han dejado semillas en cada una de las aulas a quienes han tenido la oportunidad de ser catedráticos para mí es un honor esta noche entregarle el diploma simbólicamente pero se lo haremos llegar físicamente al licenciado Rudy Giovanni Ríos Ríosquiva Dios lo bendiga lo felicito y quiero decirles a todos los homenajeados que a, a la, la, lo primero las gracias por concedernos la vida, la salud y podernos permitir este momento tan especial para nosotros, que creo que es más para ustedes, quienes han tenido en esta trayectoria tanto y qué aprender y tanto que han compartido para todos nosotros. Que Dios lo bendiga y sea amigos, los felicito. Y un abrazo de corazón espiritual para cada uno de ustedes y el orgullo para su familia también de partir y celebrar estos 25 años de trayectoria profesional. Gracias. Licenciado Ríos. Dios es el momento para que para su intervención. Me parece que hablando, pero tiene problemas con el audio. Sí. Muchas gracias. A la oportunidad quiero agradecer profundamente. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. En esta Muchas gracias. Quiero agradecer profundamente, en primer lugar, a Dios que nos ha dado las fuerzas y la energía para cumplir estos 25 años de ejercicio profesional. En segundo lugar, quiero agradecer a mi familia por todo el apoyo prestado en estos 25 años de ejercicio. Asimismo, a mis compañeros, asimismo, a mis compañeros eh, abogados y notarios que con mayor y con menor experiencia, pero que siempre ponen su granito de arena a parte de nuestra vida. Quiero agradecer a sí mismo a la Asociación de Abogadas de Taltelán por esta, este homenaje que han preparado con mucho esmero y con mucho cariño. Y por supuesto a todas las personas que de una u otra manera confiar en los servicios profesionales que se les presto. Muchas gracias, licenciado Ríos, el Rudy Gianni Ríos Quiroa. Vamos a entregar a continuación el reconocimiento para el licenciado Julio César Rojas Castillo y es la licenciada Brenda Lisbeth Maldonado la que realiza la entrega. Gracias, querida Lili. Para mí es un gusto, un honor el poder hablar del licenciado Julio César Rojas Castillo, él fue parte de la examinadora en la fase privada en la Universidad de San Carlos eh, y humildemente eh, solicité al licenciado el poder hacerle esta entrega simbólica a usted. Gracias por ese examen por todo lo que, lo que conlleva ser un catedrático en la Universidad de San Carlos, todos sus conocimientos, los que ha compartido en esas aulas, y usted como persona es eh, una persona a la que yo recuerdo con mucho cariño, el que usted esté en cualquier lugar y salude efusivamente cada vez que uno lo encuentre, eh, con todo cariño, apreciado, licenciado, rojitas como cariñosamente le decimos me honro en entregarle simbólicamente este diploma el día de hoy sepa que lo admiro lo recuerdo con mucho respeto y cariño y deseo que estos 25 años sean muchos más compartiendo su saber en esas aulas de la universidad y en los, en los tribunales de justicia que dios me lo bendiga y nuevamente felicidades así como a los demás colegas en esta noche. Dios lo bendiga, Luis Rojitas. Licenciado Rojas, es el momento para su intervención. Muchas gracias, eh, licenciada Lili Castro. Honorables miembros de la de abogadas y notarias de esta ciudad de Quetzaltenango, estimados colegas homenajeados, Así como todas aquellas abogadas que se encuentran en esta plataforma esta noche, quiero en primer lugar darle gracias a Dios por lograrme a tan selecto grupo. Agradezco también la dicha y la oportunidad que tengo de recibir este homenaje por parte de ustedes. Realmente me siento muy dichoso, muy contento. Las palabras me motivan a seguir adelante, compañeras abogadas y compañeros abogados. He tenido la fortuna también de conocer casi a casi a todas de ustedes, principalmente a, a bastantes de los miembros, miembros de la actividad presidido por la honorable licenciada de Castillo. Mi respeto, mi admiración para cada una de ustedes. No fue posible estos 25 años de ejercicio profesional, litigante y docente, pero este reconocimiento se lo quiero agradecer en primer lugar a Dios por darme la oportunidad de, de la vida, darme la oportunidad de gestionar esta noble profesión, bendita profesión, sin hacer mención a un abogado que me enseñó a dirigir los destinos de la abogacía y del notariado. Y me refiero a mi santo padre, Carlos René Rojas Arango, abogado de notario que llegó a los 50 años de ejercicio profesional, y este reconocimiento lo recibo en nombre de él, y padre mío, tú que estás en el cielo ahí arriba, pero que me estás viendo, que he cumplido con esa promesa. He estado litigando durante estos 25 años con ese respeto, con ese honor, con esa gallardía, con esa humildad. Señaste este triunfo yo te lo digo a ti, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos que me han apoyado, así como el meredón. La eh, decisión, ahora me toca a mí delegarla a mi hijo, quien continúa la misma profesión, de padre a hijo a nieto. Es una generación de abogados y esposa, por supuesto, que tengo también como abogada. Es una profesión que ahora se denomina delireño. Creo que andamos en este devenir del camino de la abogacía. Gracias a todos. Este, que no es sencillo, al contrario, es muy halagador, me siento muy dichoso litú... Y seguiré trabajando con ese mismo respeto, con esa misma humildad, con esa misma... Que considero, me ha caracterizado durante el tiempo que Dios me tiene en Agradezco a todos ustedes y que tengan una muy buena noche y felicidades a mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Finalmente, pero no por eso menos importante, momento por 25 años de ejercicio profesional para el licenciado de a Azurdia. Y esta entrega está a cargo de la licenciada Sonia Soto Barrios. Licenciada Sonia, tenemos problemas con auto. No le escuchamos. ¿No tiene conectado algún audífono? Disculpe. Si desconecta audífonos. Muy bien. ¿No será bueno que salga y vuelva a ingresar? Probemos su audio, licenciada. Licenciada Sonia, si intentamos si cerramos y si vuelve a ingresar, tal vez así tenemos el audio. Salga y vuelva a ingresar. Suplico a todos los presentes, estamos en, en un momento de, en que pues la tecnología muchas veces nos falla. Ya estamos, licenciada, ahora sí, la, si la escuchamos. Tiene apagado el micrófono. En, en el teléfono tiene apagado su micrófono, licenciada. En la computadora. ¿Me escucha? Ahí está. Ya. Estamos escuchando. Ahora sí. Muy buenas noches. Para eh, Empecé saludando a la licenciada El Salina Castillo, que es la presidenta de acá, y a la licenciada Yaco, que es la presidenta de, de la Asociación de Abogados y Notarios. Es un honor para mí el día de hoy entregarle el diploma. A el licenciado doctor Oscar Armando Echeverría Azul, que siempre ha sido una persona amiga de toda la vida, y recientemente lo pues, encontré en laudeo. Por eso pedí entregarle el diploma de los eh, 25 años de ejercicio profesional para tener ese honor y el día que se me entregó un conocimiento pues tuve la oportunidad de ver. por eso el día de, de hoy me está entregando ese ese diploma de ese ejercicio de cinco años no sé si está por ahí el 18 de presentes. Entonces que se le dé la participación, ya que mi sonido no está en la participación a la licenciada. Yo le haré llegar el diploma a la dirección que me, que me dio Agradecemos la participación de la licenciada de Soto y voy a dar la oportunidad al licenciado Oscar Armando Echeverría para que se dirija a los presentes licenciado no le escuchamos licenciado tiene apagado su micrófono continúa apagado su micrófono licenciado Ahí, ahí, ahí, me está, escucha. ahí está, licenciado. Ahí está. Sí, licenciado. Bien, muy buenas noches. Eh, distinguidas abogadas y notarias del gremio de aquí de Quesaltenango, aglutinadas en la Asociación de Abogadas y Notarias de Quesaltenango. a su presidenta, también a, a la Asociación de Abogados y Notarios de Quesaltenango. Mis respetos, muy buenas noches. Y a todos los colegas el día de hoy agasajados, les envío mi saludo respetuoso. Y a Sonia, que se ha dignado a, a entregarme el diploma en esta forma, le agradezco. Y ante todo agradezco la amistad de tantos años, porque eh, se siente, hace unos días que nos vimos, se siente de que han pasado tantos años y a veces no nos vemos. ...pero la amistad ahí está. Igual, eh, lo siento por Brenda, que ha sido mi compañera en la universidad... ...a quien, a quien le tengo gran aprecio y cariño, estimación y mucha admiración. de la misma forma, a todos los abogados que están aquí presentes ...que han sido eh, prácticamente eh, diplomados por estos 25 años... ...y a los que están eh, también sacajados por los 50 años... Los que realmente admiro, que yo creo que ya no voy a llegar yo a esa edad, pues, pero yo sí quisiera eh, decir algo con respecto a la vida del, del país. Eh, yo he analizado que, bueno, les quiero decir de que yo pertenezco, eh, pertenecí, pero sigo perteneciendo de corazón a la institución armada. Yo soy oficial del ejército. Y yo tuve en, en la época del conflicto que las eh, características que iniciaron el conflicto como que están eh, siguen porque la, las cosas que provocaron eso no se han corregido y no se han corregido porque a lo largo de los años hemos venido arrastrando muchas normas que son la causa de la pobreza la causa de nuestro atraso les voy a citar uno por ejemplo, el artículo 102, inciso F de la Constitución que dice el gobierno regulará periódicamente el salario mínimo. Yo fui 14 años presidente de la empresa y me tocó viajar, me tocó invitar grupos empresariales y lo primero que le piden a uno es el marco jurídico. Leyes arancelarias, fiscales, pero por sobre todo en la ley laboral. Y también piden la ley de bancos para ver cómo nos manejamos financieramente. Y, y a la vuelta de seis meses, las empresas dicen, Guatemala no nos interesa. Yo tuve la oportunidad de estar en la Bolsa de Valores en Nueva York. Le pregunta uno a los corredores, dígame usted, ¿qué país es el que es más atractivo para invertir? Y Guatemala no aparece. Entonces, tenemos ese problema. Y ese problema incide en el derecho, incide en nuestras normas. Porque... Nosotros no tenemos un Estado de Derecho. Aquí muchas veces oigo yo que hablan de Estado de Derecho y yo les digo, realmente no tenemos un Estado de Derecho. Aquí tenemos un Estado de Legalidad, ¿verdad? Aquí tenemos un Estado de Intereses. En nuestra Constitución dice, los intereses... Dice que los intereses de grupo, pues, prevalecen sobre los intereses individuales y punto pero no dice el, el derecho tiene preeminencia sobre los intereses. Tenemos otros errores también que los arrastra nuestra Constitución, bueno, última Constitución, como es el derecho indígena. Regresamos casi dos mil años, porque regresamos a lo que le llamaron en esa época la vida pública. ¿Cómo es posible en los... Las comunidades todavía dicen, ¿a quién azotamos? ¿qué hacemos con este? ¿lo quemamos o lo azotamos? y la multitud dice, sí, quemémoslo, y ya tienen los tanques de gasolina y listo, ¿va? entonces, o los chicotes o los azotes, sin abogado, sin un juicio previo, sin presunción de inocencia, sin violando todas las garantías, entonces todo eso es un defecto que tenemos en Guatemala y mientras eso, no lo corrijamos, mientras no nos alejemos de esas leyes que son prácticamente casuísticas o leyes que benefician a un grupo en menoscabo de otro grupo, aquí no va, nunca vamos a, a vivir en paz. Entonces yo creo que nuestra misión es meternos a estar más la profundidad del derecho para que veamos que, que, que, que no, no basta con... porque en la antigüedad la esclavitud fue legal pero qué violó violó la de las personas entonces ahí es donde radica mucho de nuestros males y, y uno se da cuenta cuando uno mira televisión todos los días la cantidad de violencia que hay y eso da pena pues entonces nosotros como abogados tenemos Quizás esa misión de, de, de defender y de defender derechos, pero lo que está pasando es que tenemos una degradación en nuestra gente. No, no la podemos controlar porque, en primer lugar, la acción no, no puede llegar la educación, porque no es, nuestro sistema no le asigna los recursos a, a la educación y es más, la educación está politizada, está agarrada por los sindicatos, que no deja que la gente verdaderamente o el Estado pueda elegir como debe ser a los maestros y a los malos, quitarlos, conseguir mejores maestros. Entonces tenemos un sistema que no funciona, ¿verdad? Y, y no funciona mucho, y actualmente ni siquiera en las Cortes, pues. Vemos que, que ya llevamos más de un año y no se puede elegir a una Corte Suprema de Justicia. Eso da tristeza, pues, entonces de nosotros como abogados es grande y yo me quiero acoger a, la, a lo que dijo en la conferencia eh, el, el doctor, que necesitamos estar más al día, necesitamos estudiar, pero ¿estudiar qué? Estudiar lo útil, porque a veces estudiamos cosas que a veces no, no nos sirven. El conocimiento útil está ahí y mucha gente no le llega, ¿verdad? Ha sido una tarea de, de las universidades, pues, lograr traspasar ese umbral, pero, pero cuesta, porque hay mucha duda todavía en lo que verdaderamente conviene al país. Las ofertas que hacen los políticos, muchas son ofertas que se ven suelen bonitas, pero cuando las echan en práctica, como por ejemplo... Cuando un candidato dice que él lo quiera son 50 mil quetzales y con eso le, le alcanza. Pero cuando llega a la guayaba, como dicen, su sueldo es tres veces mayor. Pues. Entonces eh, y siento yo que es un engaño. ¿verdad? Yo creo que el país necesitamos sacarlo adelante. Y creo que en las manos y en el espíritu de los buenos abogados está el destino de esta nación. Así como de los buenos ciudadanos, de los buenos empresarios, ¿verdad? Porque un país sin empresarios no camina esto, ¿verdad? Cada vez que ahuyentamos capitales, dejamos a la gente pobre. Así que yo los exhorto a que eh, verdaderamente estudiemos, lo prometo, voy a seguir estudiando para podernos preparar más. Y verdaderamente sacar adelante a este país que tanto necesita. Necesita de verdadera gente que logre la justicia. Ya no más, ya no más normas casuísticas. Nuestro sistema debe ser de normas abstractas, de conducta justa, que garanticen la igualdad ante la ley. Y, de eso, y eso dista mucho en, los, en nuestro sistema actual. Así que... Yo les agradezco mucho y me siento muy complacido, eh, pero humildemente recibo este homenaje que se, los de, se lo debo a mi esposa, que en paz descanse, y se lo debo a mis hijos, a mi familia. Así que gracias, Asociación de Abogadas y Notarias, por este homenaje. Que Dios las bendiga, que sigan adelante. Y ojalá nos, nos conozcamos más y podamos hacer mucho más por este país. Muchas gracias, no gracias, gracias licenciado, por su intervención. Nos honra en esta noche la licenciada tuli Jacobs, presidenta de la Asociación de Abogados y Notarios de Quetzaltenango. Voy a concederle en estos momentos la palabra para que se dirija también a la culta concurrencia que el día de hoy nos acompaña en este homenaje para los profesionales que cumplen 25 años de ejercicio profesional. Licenciada. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos los presentes. Eh, para mí realmente ha sido un honor recibir la invitación por parte de ustedes y quiero iniciar mi intervención primeramente pues dándole gracias a Dios por permitirnos estar el día de hoy reunidos en esta tan bonita actividad. Seguidamente quiero felicitar a la Asociación de Abogadas y Notarias de Quetzaltenango por esa iniciativa de a los colegas y que han llegado a los 25 años de ejercicio profesional. Mi admiración, mi respeto para ustedes, mi cargada por tomarme en cuenta. Así también aprovecho la intervención para felicitar a todos los homenajeados Realmente, para mí, han sido maestros a todo nivel. Mi respeto y mi admiración a cada uno de ustedes, a la maestra Vendadeli, a quien miro respeto, al licenciado Julio César Rojas, al licenciado Oscar Armando, al licenciado Rudy, al licenciado Rómulo, que realmente han sido personas que han caracterizado sus diferentes roles. Un abrazo sincero esperando, así como dicen ustedes, ¿verdad? Esperando que muy pronto podamos feliz, celebrar, ustedes se lo merecen. Así que mi abrazo extenso a cada una de ustedes y aunque tarde, que la haya pasado muy bien. Feliz día de los abogados. El mes no ha terminado, así que mi abrazo y mi cariño para ustedes. Les agradezco que haya sido tomada en cuenta. Muchas gracias. Gracias, licenciada por su presencia y compartir con nosotros este homenaje. Bueno, dentro de los abogados también tenemos abogados que se han destacado por su cultura, por su pasión a la música. Y el día de hoy voy a invitarlos para que escuchemos la participación artística que nos trae un abogado, un profesional del derecho, que quiso participar con nosotros. También le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación. El licenciado Alejandro López, a interpretar. Dos melodías. Licenciado, los micrófonos son de usted. Escuchamos, licenciado. Licenciado, estamos teniendo problemas con su audio. Sí, aparece que está abierto su micrófono, sin embargo, no le escuchamos. No le escuchamos, licenciado. Yo creo que ahora sí. Licenciada Claudita, administradora de de la reunión, ¿podría verificar el audio del licenciado? Pues aparece que está con, está conectado, que está funcionando el audio, pero en un mensajito salió ahí que había abandonado la, la sesión, me imagino que se va a volver a incorporar para ver si mejora el problema que tiene con el audio. Muy bien. Me indica cuando se una, por favor. Aparece conectado ya. Ya, licenciado. Está conectado. Licenciado Alejandro. Perdone, creo que tiene bajado el volumen. Porque tal se vez hay sí. un Si le pudiera subir volumen a su equipo de cómputo. Ya se le escucha, ¿sabes? Y ahora sí, ya se escucha. Licenciado Alejandro, creo que usted está utilizando audífonos, entonces hay interferencia con su ropa y los audífonos. ¿La escucha? Ahí le escuchamos, sí. Sí. Pero son, son sus audífonos. Licenciado, seguimos sin poder eh, escuchar. A ver, ¿cuál será el inconveniente que tiene? Quizá tiene conectados los audífonos, ¿sabes? por eso no te, tenemos sonido. Y el micrófono exacto. Perdón. Sí, ahí sí, licenciado. ¿Se escucha? ¿Se escucha ¿Se escucha ¿Se escucha ahí sí, ahí se escucha ya. Ahí se escucha. Ahí sí, estamos. Sí, se escucha muy bueno, bien. Muy bien, entonces, bueno, ya, ya estamos. Bien. Estamos. ¿Ya me escucha? El tiempo muy bien. Entonces, entonces, eh, empezaré acá un poquito porque si no se nos va a ir la noche. Pero eh, muchas gracias por la invitación. A usted. Es una canción que se llama Perfidia. Es un bolero. Entonces va para todas ustedes con mucho grado. ¿Sí ¿Se escucha? La música, verdad? Sí, se escucha muy bien. La que comprende lo que sufro yo. Tanto si ya no puedo sollozar solo. Temblando de ansiedad estoy, todo ni se va, mujer tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te dejado de adorar Y al bajar De mi corazón Las veces que me aviso La perfidia de tu amor te he buscado por quiera que yo voy y no te puedo hallar ¿para qué quiero otros besos y tus labios no me quieren ya y tú quién sabe por dónde andará ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Estás de mí. Mm. Buscado por doquiera que yo voy, te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos y tus labios no me besan? ¿Y tú quién sabe por dónde darás? Piensa que aventura tendrás, que estás de mí, de mí, Muy bien, eh, se está escuchando, muchas gracias. Eh, bueno, va eh, la segunda canción también. Cuando pueda mis noches hablarte Y lo decirte Lo que ¿Lo eres Que de ¿Qué cosas Me darán la cuenta Muchas otras De ti que te quiero, sabrás que te quiero, cariño, este amor existió que, que mi ojos jamás ha llorado. Como aquella tarde que te dije adiós, que deseo volver a volver. Te nuestro amor que te quiero sabrás que te quiero porque eres mi vida y todo y vivió que te quiero. Sabrás que te quiero, porque eres mi vida, quiero vivir. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas, muchas gracias. Infinitamente agradecidas con usted, el licenciado, por su intervención. El reconocimiento está a cargo de la licenciada Rena Chiguil. Mm. Muchas gracias, licenciado. Excelente su participación. Creo que los colegas se destacan por tener múltiples talentos. Muchas gracias por haber engalon, engalonado noche con su disertación muy fino. El diploma de Asociación Quetzalteca de Abogadas y Notarias, periodo 2020-2020, otorga el presente diploma de reconocimiento y agradecimiento al abogado Alejandro López por su destacada participación artística. Nuevamente nuestro agradecimiento y que Dios lo bendiga y para todos pues que hayan pasado el día del abogado. Muchas gracias. Gracias, Claudita. Muchas gracias. Y de esta manera, pues. Es... Muchas gracias. Esencial. Y de esta manera estamos llegando al final de nuestra Nos resta más que agradecer a cada uno de ustedes por su participación y las palabras de cierre están a cargo de la licenciada Del de Sumora. Buenas noches. En nombre de la Asociación Pesalteca de Abogadas y Notarias, agradecemos su amable presencia en este acto trascendental en el que se han reconocido a distinguidos eh, colegas en la celebración de sus bodas de plata. Profesionales, un agradecimiento especial a nuestro disertante invitado, al doctor Julio César Cordón, que nos ha hecho reflexionar sobre el ejercicio de nuestra profesión desde las distintas esferas donde nos desempeñemos de hacerlo, tal como él lo decía, con pasión y vocación. Un agradecimiento especial también al licenciado Alejandro López, quien nos ha deleitado con sus interpretaciones. Muy buenas noches eh, y los guardes, con permiso. Gracias, Fernando. gracias a todos. Nuevamente nuestro agradecimiento, que el señor les bendiga y esperamos vernos en una próxima actividad. Gracias a todos por participar. Gracias. Muchas gracias. Noches. Muchas gracias a todos y Buenas noches. Buenas noches. Okay. Buenas noches. Muchas gracias, noche. buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Nos buenas vemos, noches. buenas noches. Que pasen buenas noches a todos. Buenas noches, Felicidades. Gracias. Felicidades a los homenajeados y a todos. No lo encuentro.